Hola, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a la clase número 4 del curso de álgebra y programación lineal. Hola, eh, Ricardo, Judy y Lady. Muchas gracias por estar conectados, puntuales como siempre. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo van? Bien, bien. Bueno, les cuento ya bueno ya de pronto como se dieron cuenta ya están cargadas las notas del primer corte del, del taller y con puntos de participación yo incluyo todo en, en la calificación eh, tanto en en Soft como en, en Braille space cualquier duda me comentan y, y la resolvemos de pronto, antes de empezar la clase de hoy, sería bueno hacer un, un pequeño recorrido por una solución del taller. Entonces, bueno, por acá tenía el, el trabajo de Judy, está conectada. Bueno, entonces lo iba a usar como, como presentación. Okay. ¿Eh? Profe, una cosita. Dime. Profe, lo que pasa es que la verdad yo tengo muchos problemas ahorita con lo del internet porque, pues, la verdad, no sé, para, para acá donde yo está lloviendo demasiado duro y el internet está fallando bastante. Igual voy a, a mirar si en algún momento de pronto se me corta, profe. Igual yo luego me doy las clases porque la verdad tenemos horrible el internet. Hasta para enviar traba, el trabajo, toco para ir a otro lado porque no está muy difícil lo del internet, profe, mucho invierno. Ándale, listo. Eh, ¿De dónde ¿De dónde eres? Yo del Cauca. Sí, el internet no, no es muy bueno. Eh, dale, no, no te preocupes. Eh, ¿Estás viendo mi pantalla ahora mismo? Es eh, su taller, ¿sí? Lo estoy compartiendo. Bueno, igual no te preocupes, listo. Si si te desconectas no, no importa, yo entiendo. El sí, el internet es. Difícil en, en muchas zonas de Colombia, ¿no? Lamentablemente. Y ahorita con ese, el cuento del montón de plata que se robaron para, para colocar internet, pero bueno. Eh, listo. Eh, bueno, entonces estaba compartiendo el, el taller de Judy. Hay varios talleres muy buenos, ¿no? El, el, de, el de Leili también es, está, está muy chévere. Y eh, bueno, no me acuerdo qué otro más, pero sí, también había. Bueno. Eh, entonces, bueno, el primer punto yo creo que era, el, era como un, un regalo, pero pues tenía su, su cascarita que pues eh, hacía referencia a los números que ustedes tenían que introducir en la matriz. ¿sí? Entonces pedía pues cierta cantidad de números irracionales, eh, negativos, decimales finitos y decimales infinitos. Pronto, pues, eh, a veces pues, uno, uno se confía y, y digita los números y no, no le presta atención de que son los números irracionales, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos de números irracionales, bueno, hay, hay muchos. En realidad son las raíces cuadradas de números eh, que, no tienen, que no tienen un cuadrado exacto, ¿sí? De números que no vienen de, de multiplicar un número por sí mismo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. ¿sí? La raíz cuadrada de 8, bueno, también se considera. Pues porque ustedes no pueden encontrar un número fraccionario tal que al multiplicarse por sí mismo nos dé el número 2 o el número 8. Cosa que no ocurriría con el número 4, por ejemplo. La raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. La raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Pero con la raíz cuadrada del 2, del 8, del, eh, del 3 es complicado y, y no hay números... Que, no, que tenga números, en, digamos, racionales, números que se pueden escribir como fracciones, que cumplan esta condición. En eso estoy siendo como muy, muy vago en, en, la, en la explicación, o sea, no estoy diciendo muy estricto matemáticamente, que no vea ningún colega mío cómo, cómo doy esto, pero pues no lo quiero tampoco eh, confundir con, con lo que es, con lo que significa exactamente un número irracional. ¿sí? Matemáticas, eso tiene su, su formalismo y su construcción pues, bastante extraña, que, que requiere muchas cosas que, que, no, que no vemos en, en los cursos de, eh, de matemáticas, de, de administración, incluso ni siquiera de ingeniería. Bueno, eh, el número pi también es un número irracional. Él representa la relación entre la circunferencia y el diámetro entre la longitud de circunferencia y el, di el diámetro de cualquier circunferencia. un número muy importante. E incluso, bueno, eh, entre las raíces de números no enteros, no exactos, digamos, el número pi, pues, llama un poquito más la atención porque está representado con una letra. ¿sí? También está el número de Euler, y bueno, hay muchos. Entonces, simplemente, pues, era como averiguar en Google qué son y uno los escribe, y en este caso, pues, si pide cuatro, pues, uno rellena cuatro entradas con esos números. Números negativos, bueno, números enteros y uno le antepone una rayita adelante, digamos, informalmente. Decimales finitos, bueno, números fraccionarios lo escribimos con forma decimal y pues la parte decimal tiene que tener cierta cantidad de dígitos, finita de dígitos. Infinitos, pues bueno, una cantidad infinita. Por ejemplo, acá tenemos eh, un tercio, se escribiría como 0,3333. Eh, y bueno, 7 novenos que también sería infinito decimal, bueno entonces lo rellenamos y listo, tenemos la matriz 9x4 con esas entradas la matriz identidad de tamaño 7 y 7, pues simplemente 1 en la diagonal principal y 0 por fuera eh, ¿cuáles de las matrices de esas dos matrices son, son iguales? bueno, ahí esa, ese es un punto de regalo bueno, ciertamente la primera y la tercera y lo único diferente es la escritura ¿no? pero pues 0.75 es lo mismo que 6 octavos y 2.5 lo mismo que 5 medios. Listo. Entonces son iguales. Operaciones. Bueno, que simplemente realizar las operaciones donde se podían. Eh, dos matrices se pueden sumar si tienen el mismo tamaño. Para uno poder efectuar la regla de sumar entrada por entrada. Entonces, Bueno, eh, A más B no se pueden sumar porque A es de 3 por 3 y B es de 3 por 2. Listo. A más C, bueno, sí se pueden sumar, porque ambas son de 3 por 3, entonces sumamos entrada por entrada. Listo, B más D no. A menos B, pues no se pueden restar, no tienen el mismo tamaño, en la resta, pues, es la misma condición. Y bueno, A menos C, listo, se calcula. 7B, multiplicar una matriz por 7, cada entrada la multiplicamos por 7. Los productos, bueno, digamos que esta es la operación que lleva como más trabajito, ¿sí? Entonces, bueno. Es fijarse bien cuando las, las columnas de la primera coinciden con las filas de la segunda. Si tenemos esta regla, entonces las podemos multiplicar y pues le efectuamos la respectiva operación. Listo, acá. Las matrices cuadradas siempre se van a poder multiplicar porque siempre van a cumplir la regla de, de las columnas y las filas. Listo. Cuando no se puede multiplicar, bueno, pues colocar porque no se puede multiplicar. no Entonces no simplemente pues, decir no, no se pueden. No, no se pueden porque no cumplen. Las la columnas de la, de la tal no tienen la misma fila de la tal, y listo. Uh -huh. Bueno, eh, las transpuestas, convertir filas en columnas o columnas en filas. Bueno, una operación sencillita. Creo que ahí, na, ahí nadie se equivocó. Eh, muchas de las transpuestas que pedían aquí ya estaban calculadas previamente. Por ejemplo, A por C ya lo conocíamos antes, entonces simplemente era transponer. A por B también, y, y bueno, creo que en algunas sumas que también pedían por ahí, ya, ya estaban previamente calculadas. Este ejercicio, bueno, también para, lo hicimos, casi que lo hicimos la clase anterior. Listo, ahí no bueno, ni, hubo eh, ningún, creo que no. Eh, los determinantes, 2 por 2, diagonal principal menos el producto de la otra diagonal, entonces el primero daba menos 75, 4 por menos 15, menos eh, 60, 3 por 5, 15, y pues siempre colocando el menos que lo conecta, ¿no? Entonces, acá tenemos dos, dos números negativos, 60 y 15, 75, y pues esto da menos 15. El segundo, bueno, este era un determinante gratis, ¿no? 0, 9 por 0, 0, y menos 2 por 0, 0, el resultado pues siempre va a ser 0. El, el C, bueno, este, utilizando la regla de Sarrus, ya sea como la expliqué yo, tú tiene mucha, muchas variantes realmente, entonces, bueno, hacer la, la condición de las de diagonales positivas y las diagonales negativas y o, operar. ¿Por qué no existe el determinante de la matriz B del ejercicio 3? Bueno, ciertamente esa matriz no es cuadrada. Y los determinantes únicamente están definidos en matemáticas para matrices cuadradas. Bueno, calcular la matriz inversa siguiendo la fórmula, eh, una, la fórmula muy conocida, ¿no? esta que, que está aquí. Simplemente es cuestión de calcular determinante y reemplazar letra por letra, número por número con, con su corre, en la corre, respectiva posición. Listo, igual a este. Y bueno, listo. El, el C, bueno, la inversa del C, pues este sí lo dejamos como ejercicio extra porque no, bueno, no alcanzamos a, a ver eso y también quedamos como muy sobrecargados de tema Listo, ese sería todo el, el taller número uno. Entonces, como les digo, ¿no? cualquier duda que tengan, me, me comentan, no sé si tienen alguna pregunta. No, profe, ninguna. Bueno, listo. En, bueno, entonces vamos ahora sí al, al, al tema, de a, a la segunda unidad de este curso. Un, un, un minutico, por favor. Creo que ya podríamos decir que pasamos la parte más difícil del curso. Mente, ¿no? eh, digamos la, la primera unidad pues digamos por ser objetos matemáticos puros que no, pero no tienen su, su aplicación en, en sí inmediata pues de pronto tenían cierto nivel de dificultad ya lo que, lo que viene pues ya es un poquito más aplicado entonces lo que viene ahorita sería como si acaso nivel de dificultad media o menos y luego viene la unidad 3 que es la más cortica muy, muy fácil entonces ya no, no se vayan a asustar ni a eso de lo que, de lo que viene bueno, entonces, eh, aquí ahora sí comparto el... Eh... Listo, entonces bueno, empezamos en la unidad número 2, que es básicamente estudiar sistemas de ecuaciones. Vamos a aplicar algunas cosas de las matrices. ¿eh? Y pues quedan todavía muchas cosas que no alcanzamos a ver, que también son muy... Muy importante, pero vamos como dentro de lo mínimo que, que necesitamos. Entonces, el, la clase de hoy es Introducción a los Sistemas de Ecuaciones. Vamos a recordar que es una ecuación, cómo resolverla. Luego vamos a estudiar varias ecuaciones al mismo tiempo, o mejor conocido, pues como sistemas de ecuaciones. Y pues los principales métodos, que de pronto ya los vimos en, en el colegio, a, a pronto hace poquito o hace mucho, no importa, no se sé, preocupen. Eh, los tres principales que uno ve, ve allá, que son métodos de sustitución, igualación y reducción. Y bueno, si, si hoy nos alcanza el tiempo, si, pues también vamos a una introducción a la regla de Cramer, ¿sí? que utiliza, eh, de pronto es la, como la más práctica con relación a la unidad anterior, y utiliza pues, lo, los determinantes para resolver sistemas de ecuaciones. Esta, digamos, es una técnica muy bonita porque es fácil de computar, de, de escribir en... En cualquier programa, por ejemplo en Excel. Entonces, pues, pues ahorra mucho tiempo. Que por cierto, hay programas, páginas web en Internet que calculan determinantes. ¿eh? Determinantes, ¿list? No se las doy, o, por, otro lado, bueno, por ahí se las daré, pero pues no es difícil conseguirla, ¿no? Queda de tarea. Bueno, entonces vamos a empezar primero con un, un problema. Eh, pues a, aprovechando y, y como para no meter todo de, de teoría, vamos con un problema un poquito práctico eh, relativo a los a las ecuaciones Andale, se, me, se me cerró la página que yo tenía a ver Ah, listo. Ya, ya listo. Bueno, vamos a, a resolver eh, el siguiente problema. Digamos. a ver. Por ejemplo. Listo, vamos a empezar de una pues como con con algo práctico para que ustedes vayan a eh, recordando o practicando cómo convertir un problema que está dado con palabras a ecuaciones. Que pues ahí es donde uno puede presentar la principal dificultad. Uno se enfrenta a un problema, primero lo tiene que interpretar. Volverlo símbolos, objetos matemáticos. Y una vez son objetos matemáticos, uno aplica las técnicas matemáticas que conoce para resolverlo. Una vez lo resuelve, pues uno lo devuelve a la realidad. Entonces, bueno, aquí tenemos este problema. Eh, tres hermanos se reparten 1.300 euros. Por acá no... Me, no, no o sea, acá donde tengo el símbolo de, de euros. Pero bueno, vamos a, a dejarlo así. Entonces, bueno, tres hermanos se reparten 1.300 euros. El mayor recibe do, el doble, recibe el doble que el mediano. Y este, el cuádruple que el pequeño. ¿Sí? ¿Cuánto recibe cada uno? No, este, en la primera ahí uh -huh. Bueno, listo. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema que lo podemos convertir en ecuación. Entonces, primera tarea, les doy unos minuticos para que lo interpreten y, y me digan más o menos cómo, qué, qué ecuaciones le podemos, eh, qué fórmulas o qué símbolos matemáticos podemos utilizar con esto. ¿Cuánto me, me podrían escribir las sugerencias en el chat? Eh, escucho, bueno, escucho sugerencias, no se preocupen si se equivocan. Y coloco esto un poquito más grande. ¿Cuántas incógnitas tiene ese problema? No sé. Cualquier cosa. O sea, yo, yo, bueno, digamos, es, la idea sí es, es que, pues, entre todos encontremos eh, la solución y, y que yo no les dañe la creatividad y, diciéndoles cuál es, ni nada de eso, ¿no? Uh -huh. Por acá conseguí el símbolo del euro, listo, 1.300 euros. Entonces, tres hermanos tienen diferentes edades, ¿no? Hay un mayor, uno del medio y uno menor. El mayor recibe el doble que el mediano. Y este, haciendo referencia al mediano, el cuádruple que el pequeño. ¿Cuánto recibe cada uno? A ver, entonces sería 800 más 400 más mil 300. Ahí intentas conseguir la respuesta o de una, sí. También se podría, ese sería el, el método de tanteo. De tanteo también eh, eh, a veces uno, uno podría decir se le aparece una ecuación y, o sea, se le aparece un problema y sin necesidad de armar las ecuaciones se, se resuelven. El, el problema es cuando, pues, cuando los, hay demasiados números, o números decimales y cosas raras, entonces se complica un poquito. ¿sí? Entonces, digamos, surge la, la primera pregunta. ¿Cuántas incógnitas tiene este problema? ¿Cuántos Ay. valores? ¿Quién? ¿Tres valores, profe? Exacto, y sería el dinero que recibió cada hermano. Sí, señor. Entonces, eh, vamos a ponerlo así. Dinero eh, del hermano mayor ¿listo? dinero del hermano del medio y dinero del hermano menor son tres valores que necesitamos conseguir y bueno, en cierta medida pues son, son incógnitas y ahora pues también eh, el enunciado nos da una relación entre, entre el dinero de ellos tres ¿sí? entonces la idea es tratar de de, de resumir esta estas tres, tres incógnitas, de relacionarlas entre sí. Entonces, bueno, digamos, dice, el mayor recibe el doble del mediano, ¿sí? El, y el mediano, no. el cuádruple del pequeño. ¿Sí? Dime. Entonces, el el hermano recibiría, si estamos hablando de ocho... ¿Ochocientos? Eh, ¿Cuál? ¿El mayor? Eh, 800 recibe el mayor. Sí, porque entonces el hermano, si estamos hablando de la serían 400. Listo, entonces el ¿Sí? mayor, sí. Sí. Uh -huh. Entonces quedarían 700, 700 para dividir entre los dos, entre el medio y el menor. Entonces el, el del medio recibiría 400 porque está recibiendo el cuádruple y el cuadruple son cuatrocientos. Y, está y, bien y bien. yo, entonces llevamos mil doscientos, cien. Correcto, eso sería, sería así, eh, razonando, y sí, es. Eh, exacto, de esta manera pues se cumple, ¿no?, el el 800 es el doble de 400 y 400 es 4 veces 100 entonces ahí estaría la respuesta sin, sin necesidad de ponernos a armar ecuaciones bien, entonces este sería como sí, el, el método de tanteo, no lo coloqué acá pero pues es algo que se puede hacer depende mucho del tipo de problema que nos enfrentemos en este pues, sí se podía bueno, vamos a, vamos a tener esto en cuenta vamos a tener aquí estas, estas soluciones vamos a colocarlas por aquí porque, de todos modos, la idea es que, que lo resolvamos armando ecuaciones, pues como para practicar y, y para tenerlo presente para otros problemas. Entonces, bueno, vamos a quitar esto. Aquí. Listo. Entonces, bueno, digamos eh, que el problema en sí, todos, todos hacen referencia a que si uno descubre el precio, el valor que recibe el hermano pequeño, inmediatamente, podremos determinar el que recibe el hermano del medio, multiplicándolo por 4. Y también, una vez sabemos el del hermano del medio, multiplicamos por 2 y recibimos el dinero que recibe el mayor. Entonces, esto nos reduce el problema a descubrir un solo valor. En este caso, el del medio. Entonces, vamos a denotar el dinero que él recibe con la letra X. Aquí, coloquemos la letra X. Esa es nuestra incógnita. El hermano del el menor recibe X dinero. Y acá arriba dice pequeño. Vamos a colocar más bien el hermano pequeño, ¿no? Y todo él recibe X, X dinero. Y pues luego sabemos que el del medio recibe cuádruple, cuatro veces lo que recibe el pequeño. Entonces, es decir, 4X. Y luego nos están diciendo que el mayor recibe el doble del mediano. Entonces, vendría a ser 2 abrimos paréntesis y colocamos lo que recibió el mediano, que sería 4X. Esto pues ciertamente lo podemos simplificar un poquito, haciendo una vez las operaciones, porque 2 por 4 es 8, y tenemos 8X. ¿Listo? Entonces, el mayor recibió 8X, el del medio 4X y el pequeño X. Además, también sabemos que en total ellos tienen 1.300. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumar 8x del mayor más 4x, el del medio, más x, el pequeño, y eso da un total de 1.300. Que sí, pues digamos, ya, ya viéndolo lo resu resu resuelto así como, eh, como dijo Ricardo, pues ya no valdría mucho la pena ponerlo a hacer así, ¿no? Pero... Pero pues igual, como les digo, vamos a practicar cómo, cómo resolver una ecuación. Entonces, la idea para resolver ecuaciones es que tenemos un problema, tiene ciertas incógnitas, en este caso una sola incógnita, y el objetivo es que la incógnita quede solita en un miembro de la ecuación. Pues bien, una ecuación es una igualdad, aparece el signo del igual, y pues tiene dos miembros, lo que está a la izquierda del igual es el primer miembro, y lo que está a la derecha es el segundo miembro. Entonces uno busca que la X quede o en, el, o en el miembro izquierdo o en el derecho. Puede ser cualquiera de los dos. Uno escoge en el que le quede como más fácil. Por ejemplo, aquí las X están todas en el miembro izquierdo. Entonces pues lo natural sería dejarla ahí. Entonces uno comienza a operarlas. Las X las suma con las X. Y los números que están solitos los suma pues con los números que están solitos. Acá en este problema pues no tengo números solos, únicamente el 1300 que no tiene la X por ningún lado. Estos de acá pues todos tienen X, acá tengo 8, 8 veces la X, 4 veces la X y aquí pues no aparece nada adelante de la X, pero siempre vamos a asumir que hay un 1, ¿sí? hay una X. No se suele colocar, no es lo usual. Bueno. Entonces, comenzamos simplificándolo, haciendo lo que se llama reducir términos semejantes, sumar manzanas con manzanas. Entonces, si acá yo tengo 8 manzanas, acá 4 manzanas y acá una manzana, pues en total tenemos entonces eh, 13 manzanas. Es decir, eh, 13x. 8 más 4 más 1 da 13. 13 ¿qué? 13x. Entonces, bueno, aquí en el siguiente renglón vamos a escribir eso. 13x, 13 veces x, y eso es igual a 1300. Listo, una vez ya hemos re re reducido los términos semejantes, o sea, ya notamos que la x aparece en un solo lugar, ¿sí? ya no está repetida ni nada de eso, entonces procedemos a deshacernos de los números que la están multiplicando, es decir, en este caso, de este 13. El 13 está multiplicando a la x, para deshacernos de él, ¿qué hacemos? A ver, ¿ustedes qué sugieren? La idea es que la X quede solita. ¿Cómo me deshago del 13? o no se puede ir. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo nos desharíamos del, de la, del número que está acompañando a la X? ¿O no se puede deshacer? ¿O que recuerdan por ahí? Bueno, ahí, ahí eh, les ayudo. La, la, la idea... Es que cualquier número que esté multiplicando a la X, a la incógnita, va a pasar al otro lado, al otro miembro, pero dividiendo. ¿sí? El 13 está multiplicando. Lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces, aquí en el siguiente renglón, quitamos el 13 y lo escribimos en el otro lado, pero en el denominador. Entonces, escribimos aquí una fracción y abajo colocamos el 13 listo, ahí nos quedó 1300 sobre 13 simplificamos si se puede en este caso pues si se puede 1300 es divisible sobre 13 y, y pues la respuesta ahí es 100 ¿sí? listo, y esto nos permite saber que x vale 100 es decir, ya tenemos entonces inmediatamente que el dinero del hermano pequeño es 100 euros. Voy a copiar acá arriba el símbolo del euro. Aquí. Listo. Listo. 100 euros. Y ya con esta respuesta, nosotros también podemos determinar el dinero de los otros hermanos. Ya sabemos que el del medio es cuatro veces 100 euros. Entonces, pues, lo multiplicamos por cuatro. ¿sí? Entonces, el, del, el del medio es 400 euros. Ándale. Copié acá mal. <risa> Perdón. Y el mayor... Es, entonces sería 8 veces 800 euros 800 euros y listo encontramos la misma respuesta que, que dijo ricardo ricardo y ni tanto por tanteo pues él, él también eso él lo razonó no fue el razonamiento y pues lo único que hice aquí fue escribirlo en forma de ecuaciones listo listo coloco un poquito más pequeño para que se vea toda la pantalla Preguntas. Preguntas, preguntas, dudas. Preguntas, preguntas, dudas. Ya se, se durmieron. Están haciendo la cena. No, profe, ninguno hasta el momento. Bueno, entonces, eh, la idea es resolver ecuaciones. Entonces, bueno, este, quise empezar con un ejemplo práctico. Vamos, eh, Ahora continuemos con ejemplos eh, de ecuaciones en sí, pues para eh, recordar cómo se despejan. Entonces, bueno, vamos con, con otro, otro ejemplo más sencillito, donde tengamos que, que realizar algún tipo de despeje. A ver, vamos A, a ver, vamos a copiar. Este que tengo por aquí. Listo, a ver, listo. Ejemplo 2. Bueno, tenemos esta ecuación. 2x más 6 igual a 20. El objetivo es descubrir cuánto vale x. Entonces, nuevamente, esta también se podría hacer por tanteo, ¿no? Yo creo que ahí ya, ya saben cuál es la respuesta. <risa> Bueno, pero vamos a, a despejar la letra X. Entonces, primer paso, cualquier número que esté sumando o restando y que esté solito, por ejemplo, este 6 no tiene la X por ningún lado, lo vamos a pasar al otro lado con el signo opuesto. ¿sí? Si un número está sumando, al pasar al otro lado va a pasar a restar. Y si un número está restando, al pasarlo al otro lado va a pasar a sumar. Entonces, entonces siguiendo la idea también de que en un miembro queremos la X, lo que buscaríamos aquí sería deshacernos de este 6. Entonces va a quedar el 12x solito. El 20 va a quedar del otro lado quietecito. Pero ahora lo va a acompañar un 6 negativo. Es decir, colocamos acá menos 6. El 6 estaba sumando aquí. Al pasar al otro lado va a pasar a restar. Y tenemos entonces la operación 20 menos 6. Simplificamos de una vez. Eso es 14. Y por último, nos deshacemos de los números que están multiplicando a la X. Mismo argumento que aplicamos arriba con el 13. El 2 está multiplicando nuestra incógnita. Entonces, la quitamos de ahí. Y lo pasamos al otro lado a dividir. Y de esta manera nos queda entonces 14 sobre 2, que es igual a 7. Listo. Y X es igual a 7. Listo. Entonces, pues, esta sería la solución de la ecuación. Uno, de pronto, bueno, acá, digamos, como le, como le dije, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta desde un principio que la respuesta era 7, porque 2 por 7 es 14, y 14 le sumo 6, eso es igual a 20. Listo. Eh, a veces es bueno siempre también hacer, una, hacer la verificación. Digamos. Si bien acabamos de hacer la verificación mentalmente, cuando tengamos ecuaciones un poquito más elaboradas, conviene ponernos a escribirla. Entonces escribimos 2X más 6 igual a 20 y borramos la X e introducimos el 7. Desarrollamos las operaciones que aparecen y el resultado que obtengamos de un lado tiene que ser el mismo que consigamos del otro lado. Eso nos estaría diciendo que la verificación es correcta. Si nos llega a dar algo diferente, entonces tendríamos que buscar cuál es el error. Eh, si nosotros redondeamos en el proceso... Entonces, tenemos que tener en cuenta que habremos redondeado y pues la verificación no va a ser exacta. Bueno, entonces, acá pues todo es exacto, ¿sí? 2 por 7 es 14, y pues ciertamente 14 más 6 es igual a 20. Entonces, tenemos que la verificación es correcta. Listo. Listo, listo. Bueno. Eh, bueno, entonces vamos con otro... Ejemplo, ya con un poquito más de, de cositas. Vamos con este, que ya de pronto no se pueda hacer tan, tan mentalmente. Este otro. Listo. Ejemplo 3. Bueno, tenemos esta expresión, esta ecuación. La incógnita es la letra X. Tenemos 2x menos 5, abrimos paréntesis, 3 más x, cerramos paréntesis, es igual a 2x más 40. El objetivo es descubrir cuánto vale x. Entonces, bueno, aquí es un poquito más difícil tantearlo o razonarlo mentalmente. Bueno, de pronto hay alguien que, que sí lo puede hacer mentalmente y yo, yo no puedo. Bueno, entonces, pues lo que vamos a hacer es resolver la, la ecuación. Entonces, primera idea, que la incógnita quede en un solo miembro, sea en el izquierdo o sea en el derecho. ¿sí? cualquiera de los dos, los números conocidos en el otro lado, donde no esté la incógnita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reducir, ¿sí? Aquí notamos que hay un problema en esta expresión, porque pues hay un paréntesis y afuera hay un 5. Entonces, ¿cómo, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo operamos eso? No sé, ¿ustedes qué sugieren? ¿Habría que multiplicar, profe, 5 por 3 y más 5 por X, 5X? Correcto, correcto. Eso que, que me estás diciendo es lo que se llama la propiedad distributiva de los números. Una regla muy, muy básica que, que tienen los números y es muy útil en, en muchos problemas donde, donde tenemos ecuaciones o cualquier tipo de expresión. Entonces, en efecto, siempre que haya un paréntesis, adentro del paréntesis haya una suma, como aquí que tenemos la suma, 3 más x, lo que hacemos es romper paréntesis y multiplicar los números de adentro por el número que esté afuera, con todo y signo, ¿sí? con todo y signo. Entonces, hacemos eso, a ver aquí en el siguiente renglón, A ver, entonces borramos esto y, y vamos a rellenar lo que tenemos que escribir ahí. Entonces, menos 5 lo multiplicamos con el 3, menos 5 por 3, menos 15, menos por más es menos. Y 5 por 3 es 15. Siempre respetando los signos. Importante, ¿no? Importante eh, multiplicar todos los números que estén adentro de acá por el número que está afuera con todo y signo. Luego viene menos 5 por X. Entonces, eso es menos 5X. Noten cómo respeté el signo. Eh, a estas dos expresiones eran positivas y ahora se volvieron negativas por la multiplicación con el menos 5 Nada de que únicamente multipliquen por el menos el primer número y el otro lo dejen quietecito, no, no, nada de eso. Todos tienen que multiplicarse por el número que esté afuera con todo y su signo. Bueno, entonces ya tenemos una expresión un poquito más, más amigable y, y ya podemos reducir entre sí. Entonces, términos semejantes se operan con términos semejantes, es decir, las X con las X, las manzanas con las manzanas, los números que no tienen nada, pues con los números que no tienen nada. Entonces, aquí en el miembro izquierdo, pues vemos que este 2x no podríamos operar con este, menos 5x. Y sería como que eh, debo dos, tengo 2 dos euros, acá debo 5, entonces quedo debiendo 3 euros. Listo. Bueno, siguiente renglón, entonces este 2x lo borramos y este se me convierte en 3x. ¿Sí? Al menos 5 le sume 2, se convierte en un menos 3. Bueno, entonces ya, ya vemos que en el miembro izquierdo no hay nada que reducir. La X aparece en un solo lado. El término que no tiene X por ningún lado también, quitecito. Y acá en el otro lado pues tampoco hay nada que reducir. Acá hay 2X y un más 40. Ahora sí si procedemos a, a, la, a la regla de que las X nos quede en un solo lado y los números conocidos en el otro. Entonces pregunta, ¿ustedes qué prefieren? ¿Colocar las X en el miembro derecho o en el miembro izquierdo? ponerla aquí. ¿Cómo en el derecho queda mejor para despegar, profe? Mm, ¿Y por qué quedaría mejor en el derecho? ¿Para despejar? Mm. Pues yo no sé, <ríe> me gusta en el derecho. O sea que ¿dónde estaría el menos 15 menos 3x. Mm. O, o, o, o, espera, entendí. o sea, el menos 15 menos 3x es el miembro izquierdo. Está a la izquierda. Ah, perdón, entonces en el lado izquierdo. Es que estoy tratando como de ubicarme. ¿Cómo lo vería mejor? Entonces en el izquierdo. Ah, listo. Bueno, a mí me parece mejor en el derecho, pero en realidad no importa. Cualquiera de los dos está bien. Listo, vamos a, vamos a ponerlo en el izquierdo y, y veamos entonces qué, qué pasa. Entonces, vamos a pasar la x a la izquierdo, por lo tanto, este 2x lo tendríamos que pasar al otro lado. Aquí es positivo, está sumando. Siempre que lo pasemos al otro lado, va a pasar a restar. Entonces, lo borramos de aquí y lo escribimos aquí, pero como un menos 2x. Listo, aquí quedó solito el, el más 40. También podemos inmediatamente deshacernos de este menos 15. ¿sí? Lo quitamos de aquí y lo pasamos al otro lado. Pero como acá era negativo, allí estaba restando, aquí va a pasar positivo. Aquí es más 15 o simplemente 15. ¿sí? Listo, ahora ya estamos cumpliendo la regla de que las X estén en un solo miembro. En este caso, en el miembro izquierdo y los valores conocidos en el miembro derecho. Procedemos nuevamente a simplificar términos semejantes. Entonces, acá debo 3 euros y acá debo 2 euros. En total, pues, debo 5 euros. Entonces, colocamos, menos 5, x, y acá, 15 más 40, listo, 55. Bueno, listo, ya casi terminamos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo me deshago del menos 5? ¿Lo pasaría al otro lado, pero positivo? Bueno, aquí, aquí va, va, viene precisamente un, un, un pequeño problema. No, algo que profe, y puede... pasa a dividir. ¿Pasaría a dividir, pero positivo? Mm -hmm. Listo. Pasa a dividir, pero sigue siendo negativo. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué? A ver. Bueno, eh... Lo que pasa es que en, pronto la, la regla de, de que si es, es positivo pasa al otro lado negativo o si es negativo pasa al otro lado positivo. Entonces eso lo, lo puede uno como confundir en, en este caso. Más bien yo prefiero decirla de este modo. Número que esté sumando pasa al otro lado a restar. Número que esté multiplicando pasa al otro lado a dividir. O también expresión que esté sumando pasa al otro lado a restar. Expresión que esté multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, de esa manera ustedes ya relacionan la suma con la resta y la multiplicación con la división. Y se olvidan, tan, se olvidan un poquito de los signos. Por ejemplo, acá, acá arriba, eh, lo que hice pues con el menos 15, el menos 15 estaba restando, lo pasamos al otro lado a sumar. El, el 2x estaba sumando lo pasamos al otro lado a restar. ¿Listo? Entonces, siguiendo esta regla, el menos 5 está multiplicando a la X, ¿sí? multiplicándola. Entonces, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, escribimos en el siguiente renglón, X es igual a 55 dividido menos 5. Y como pasó a dividir, a la hora de pasar a dividir, no, no nos importa para, na para nada su signo. Simplemente estaba multiplicando y pasó a dividir. Por lo tanto, se lo respetamos. Y nos quedó 55 dividido menos 5. Listo. Bueno, eh, pero preguntan, ¿tienen, ¿tienen dudas todavía de esto de multiplicar pasa a dividir? Sin pena. <no> Bueno, ya, igual ya, ya ahorita vemos otro ejemplo. Entonces, eh, x, sigamos resolviendo esto y ya, ya vemos. Entonces, 55 dividido menos 5, ¿eso cuánto es? Menos 11, ¿sí? 5 por, por 11 es 55. Sí. ¿sí? Y si y, y, y es negativo, ¿por pues el número de arriba es positivo, el de abajo es negativo, más por menos es menos. Entonces x es igual a 11, a menos 11. Esta sería la solución. Bueno, aquí es donde vale la pena hacer la verificación. ¿sí? Uno no se puede confiar de esto. Ustedes dirán, ahora me preguntan si es obligatorio hacer la verificación en el taller, ¿no? La verificación nunca es obligatoria, pero es para que ustedes sepan que están las cosas, que las cosas están bien hechas. ¿sí? Entonces, bueno, verificación, tomamos la primera ecuación del problema y reemplazamos la X por el 11, en este caso, ¿no? Que es la solución que conseguimos. Pues siempre usemos paréntesis para no confundirnos. Miren aquí cómo era 2X y yo pongo paréntesis y entonces yo sé que lo que me están pidiendo es 2 multiplicado por menos 11 y de ahí sale un menos 22. Pero si yo no hubiera colocado paréntesis, yo, uno se puede confundir y, y puede pensar que ahí está la operación 2 menos 11. Y eso nos daría menos 9. Que sería muy diferente a la verdad que, que nos está diciendo el problema. Y es de 2 multiplicado con menos 11. Bueno, aquí también reemplazamos. Menos 11. Ándale. Por lo tanto aquí vemos enseguida, para no sobrecargar el paréntesis, pues de una vez más por menos eso es menos. Y aquí también, menos 11, ahí sí ponemos el paréntesis. Y ahora procedemos a desarrollar las operaciones. Entonces, 2 por menos, 11, menos 22. Más por menos es menos, y 2 por 11 es 22. Luego acá tenemos 3 menos 11. Tengo 3 euros, debo 11. Entonces pues quedo debiendo 8 euros, menos 8. Listo. Acá también tenemos la misma operación, 2 por menos 11. Bueno, eso da, da lo mismo... Eh, Da lo mismo, menos 22. Y pues seguimos simplificando. Siguiente renglón. Menos 5 por, por menos 8. Menos por menos da más. Y 5 por 8 es 40. Más 40. Creo que ahí ya, ya se ve que, que el resultado es correcto. Porque tenemos la misma operación de un lado que de otro. Terminamos de operar, operarla. A 40 le quito 20, 22. 18. Y acá también de este lado. Tengo el mismo número 18. Ándale. Entonces, la verificación es correcta. Listo. Bueno, preguntas, preguntas, eh, preguntas, preguntas. Ninguno, profe. Bueno, vamos a aclarar bien esto de los números que estén multiplicando, pasan a, a dividir con signo y, y todo toda eso. No no quiero que vayamos a tener confusiones ahí. Entonces, vamos a dar esta, estas reglas. A ver, listo, aquí está. Eh, reglas: cuatro reglas. Cualquier número que esté sumando lo podemos pasar al otro lado a restar. Primera regla, ¿no? Dale. Eh, me disculpa un segundito. Eh, listo, listo, listo. Bueno, entonces les decía... Cualquier número que esté sumando lo podemos pasar al otro lado a restar. Cualquier número que esté multiplicando lo podemos pasar al otro lado a dividir. Cualquier número que esté restando lo podemos pasar al otro lado a sumar. Y cualquier número que esté dividiendo lo podemos pasar al otro lado a multiplicar. Entonces las sumas se convierten en restas, las restas en sumas. O sea, hay una relación entre esas dos. De hecho, por eso es que cuando uno, uno está en primaria, a uno le enseñan a primero a sumar, luego uno aprende a restar, y cuando uno aprende a restar, uno le, le dicen que utilice la suma para verificar, porque pues la suma y la resta son operaciones inversas las unas con las otras. Y esto, de hecho, es la razón por la cual nosotros tengamos esta condición de que si un número está sumando, lo pasamos al otro lado en una ecuación a restar, o pues lo que se traduce como en el cambio de signo. Pero vamos a verlo así más bien como que los que suman pasan a restar para no tener confusión de, con estas dos, dos de acá, con, con la de que los números que estén multiplicando pasen a dividir. O sea, ahí de multiplicación pasar a dividir no involucra para nada signos. Simplemente el número está multiplicando y yo lo quiero pasar al otro lado, lo quito de este lado y aparece en el otro lado en forma de división. Y también la razón de que uno primero aprende a multiplicar y luego le enseñan a dividir uno divide y hace la verificación de la división utilizando la multiplicación. Porque la multiplicación y la división también son operaciones inversas las unas con la otra. Bueno, de manera análoga, cualquier número que esté dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar. Bueno, veamos veamos otro, otro ejemplo de esto. Ya ejemplo 4. Sencillitos. Entonces, supongamos que tenemos la expresión menos 4x más 5 igual a 20. Listo. La idea es que la x quede solita. Entonces, siempre nosotros primero nos deshacemos de los números que estén sumando o restando. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Eh, bueno, déjeme que quito este 4, mejor pongo un 5 para que no me parezca repetido. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es deshacernos de este más 5, porque está sumando. El menos 4 que está aquí, está multiplicando nuestra x. Lo dejamos para más adelante. ¿okay? Entonces, primero nos deshacemos del más 5. Entonces, está sumando, lo quitamos de ahí, y lo pasamos al otro lado a restar. Convierte en un menos 20. En un menos 5, perdón. Menos 5. Listo. Menos 5. Simplificamos. 20 le quito 5. Eso da 15. Listo. Ahora sí, ya nos deshacimos, deshicimos de los que están sumando o restando. Ahora pasamos a deshacernos de los que estén multiplicando o dividiendo. Este menos 4 está multiplicando nuestra incógnita. Entonces, la pasamos al otro lado. Lo pasamos al otro lado. Lo quitamos de ahí, con todo y signo. Y lo escribimos acá, con todo y signo. ¿sí? Estaba multiplicando, pasó a dividir. Y listo. Listo, eso, eso sería todo. Uno simplifica si puede simplificar. Digamos, de pronto este menos lo escribimos aquí en todo el centro. Ley de los signos, menos por más es menos. Eh, ya no se puede reducir más. Pues el 15 no es divisible sobre 4. Lo podemos dejar así. Eh, si ustedes quieren, pueden escribir el número decimal, no habría ningún problema, por ejemplo, podríamos hacer, x es igual, a 3,75, y uno también puede hacer la verificación con el número decimal, eh, vamos, a, vamos a hacerla, por ejemplo, verificación, tomamos la primera ecuación, Y reemplazamos la X por la solución 3,75. De luego, acá pues con números decimales, bueno, pronto tengo que usar calculadora o pronto no, como, como a ustedes les parezca más fácil. Entonces, 4 multiplicado por, por 3,75. Eso da menos 15. Eh, menos 15, a ver si ¿sí bien acá. 4 por 3,75 ah, da 15. Da menos, menos, menos 15, menos 15, menos 15. Parece que hay un error, ¿cierto? Ah, es que acá me, me salté. Miren, aquí como uno, si uno, no se, uno se salta algún signo, le daña todo el problema. Aquí la solución era X igual a menos 15 cuartos. Y aquí yo coloqué 3,75. O sea, aquí me salté el signo. Importante colocarlo. Entonces aquí, por eso era que la verificación no, no nos iba a dar. Porque de este lado me iba a dar un número negativo. De este, y de este lado, pues, un positivo. Entonces, no. Entonces, ahí, por eso es importante hacerla. Entonces, en realidad, menos 4 por menos 3,75, eso es 15 positivo. Y 15 positivo más 5, pues, ciertamente, eso es 20. Listo. Entonces, la verificación es correcta. Preguntas. Preguntas, eh, Judy, Lady, eh, ¿queda claro de eh, la regla de pasar de los que multiplican pasan a dividir? Sí, señor, claro. Bueno, ¿Segura? Sí, profe, es que he tenido una pequeña confusión hace rato, pero segura, claro. Bueno, vamos con un ejercicio. A ver. Bueno, um, por acá tengo... Bueno, vamos con este. Eh, ah, bueno, una, una observación respecto también aquí arriba, que pues escogimos el miembro izquierdo, ¿sí? Eh, pero en realidad no importa. Eh, de pronto, yo, yo particularmente hubiera escogido en este caso el miembro derecho, porque si yo hubiera pasado aquí este menos 3x al otro lado, va, va a pasar a positivo, y haría aparecer aquí un 2x más un 3x, y eso nos daría 5x, y el 5 pues estaría positivo. Y pues nos evitaría de algún modo la, la, la posible confusión de al pasar el número a dividir y tener que cambiarle el signo. Pero pues da lo mismo realmente lo mismo el, el camino que el miembro que uno escoja. Bueno, ejercicio. Ahí está. Listo. 2x menos 1 más x más 5 igual 5x más 8 menos 5, abro paréntesis y 7 menos x. Y listo. Bueno, un ejercicio con una incógnita, entonces les doy unos minuticos para que lo resuelvan. Eh, y me compartan la solución. Quieren, me pueden escribir la respuesta en el chat o me envían un pantallazo. Lo verificamos como a ustedes les parezca más fácil. Profe, una pregunta. Al final, ¿los valores tienen que dar lo mismo? ¿Es el mismo valor o un aproximado? En la verificación. Me pregunta, ¿sí? En, en la verificación debe dar lo mismo, pero si tú redondeas en el camino, entonces el resultado sí sería aproximado. Eso. Cuando lo tenga, me, me copian el, el pantallazo en, en, el, en la foto en el chat, no importa que se vea feo ni nada, y, y lo revisamos. Yeah. <laughs> Profe, para enviarlo a mi internet está muy lento. Dale, eh, dime, dime cuál es la cuánto te dio. Sin miedo, no, no importa que, que, que, que dudes del resultado ni nada de eso. ¿no? El, el número ya no, no, no importa. Profe, me da X igual a 0,16. 0,16. Bien, listo. Bueno. Vamos a ver. Ricardo, Ricardo por ahí. Eh, ¿Está por ahí? Ya va, profe. Sí, sí, ya voy. Lady, Lady. 0,16, bueno, bueno, ese yo lo tenía por aquí resuelto, me, me dio otro número, me dio otro número, vamos a, bueno, sí, bueno, lástima, no me lo puedes enviar para buscar el error, entonces sería ahorita aquí que lo, que lo consigamos. Un minutico para que Ricardo termine y pueda comparar lo que lo que él está haciendo con lo que con lo que voy a mostrar. Cinco, profe. Cinco. Mm, bueno. Casi. <ríe> casi, casi, casi, casi, casi que el número que yo tengo por acá. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué, qué pasa? Eh, bueno, la idea entonces, digamos, romper paréntesis, yo creo también. Romper paréntesis porque pues eso tiene paréntesis y entonces deshacernos de ellos. Eh, el, acá en la izquierda, digamos este no es muy importante. ¿no? Entonces simplemente pues lo quitamos y ya. Porque afuera hay un más. Como si hubiera un 1. El 1 pues no multiplica nada en la multiplicación. O sea, aquí sigue siendo más x y más 4. Pero el de este lado sí representa un poquito de, de, de trabajo. Porque afuera hay un menos 5. Entonces tenemos que multiplicar tanto el 7 como el menos x por el menos 5. Importante. ¿no? Siempre respetando los signos. Entonces, ojo acá, de pronto aquí puede, puede salir un, un posible error. Entonces, menos 5 lo multiplicamos por 7. ¿Cuánto es? Listo, menos 35. 5 por 7 es 35, y menos por más es menos. Y luego viene aquí, el, este, menos 5 lo multiplicamos por menos X. Ojo, menos X. De esta manera tenemos dos productos de signos menos. O sea, menos por menos da más. Y aquí tendríamos que colocar más 5x. Listo. Listo, ahí está. Entonces, para, para evitar posibles errores acá es simplemente respetando, de, respetando todos los signos, ¿no? O sea, si, si afuera está precedido por un signo que es negativo, cada número de adentro, cada expresión, la tenemos que multiplicar por ese menos. O sea, aquí como hay un menos, este x está precedido por un menos, entonces este menos obligatoriamente lo tenemos que operar con el menos que tiene el menos 5. Menos por menos da más y sale más 5x. Listo. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? Me faltó solamente la x. Eh, listo. Y eso precisamente daña todo el resultado. Es, es, señor, eh... señor. Sí, pero yo también tuve un mal procedimiento y me dañó todo. Por eso es importante la verificación. Listo, entonces, siguiente paso, pues ya podemos reducir cada miembro. Entonces, acá en el miembro izquierdo, pues las X las sumamos con las X, manzanas con manzanas. Entonces, 2X con esta X de acá. Acá tengo dos manzanas y acá tengo una manzana, pues son tres manzanas. Listo, 3X. Y luego acá, menos 1 más 4. De 1 euro, tengo 4, pues quedo, me quedo entonces con 3 euros, más 3. Hacemos la reducción de este lado. 5 manzanas con 5 manzanas, eso da 10 manzanas aquí, 10x. Y 8 le quito 35, eso quedaría en menos 27. ¿sí? Menos 27. Listo, ahora pues procedemos a colocar la x en un solo lado. Entonces, aquí sí aplico lo que, lo que les comenté. Por ejemplo, podemos colocar la x en el izquierdo, pero aquí yo prefiero el derecho, porque si yo paso este 3x al otro lado, va a pasar a restar. Y acá, pues yo tendría que hacer 10 menos 3, y eso me da 7. Y el coeficiente de la x me queda positivo. Y no sé, a, a mí me gustan más los números positivos que los negativos. Entonces, eh, quito este 3x que está sumando, y lo escribo acá, restando menos 3x quito este 20, menos 27, eso, eso está restando aquí, entonces paso al otro lado, a sumar más 27. Simplificamos. 27 más 3, entonces 30 positivo, 10 manzanas y me como 3 manzanas, quedo con 7 manzanas, 7x. Listo, entonces bueno, ya llegados a este punto, Ahora vemos que ese 7 está multiplicando a la X. Va a pasar al otro lado a dividir. ¿sí? Multiplicando pasa a dividir. Entonces se convierte en un 30 sobre 7. Y listo. Esa es la respuesta. Si la queremos escribir en decimales, la, la escribimos en decimales. Si queremos fracciones, pues fracciones. Vamos, bueno, En este caso, pues 30 dividido 7. Ah, bueno, acá, acá hay un pequeño problema. Y es que 30 dividido 7 da un número eh, decimal que no es periódico o sea, no, y, y que no es finito. Entonces, por ejemplo, yo podría escribir acá 4,28, 4,29, redondeándolo. ¿sí? En la calculadora me parece exactamente 4,285714286. ¿sí? Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es redondearlo. Y surge un problema, porque a la hora de redondear, y uno hace la verificación, los resultados también van a estar redondeados, no van a ser exactos. Entonces, toca tener eso en cuenta, eh, tener cierto margen de error cuando uno redondea, y no asustarse, porque pues, no es lo mismo de un lado que del otro. Eh, cuando uno coloca resultados aproximados, uno no utiliza el signo igual, sino que coloca como el igual, pero con una en forma cursiva. Se lo tengo por aquí. Eh, ahora se me perdió. este, ¿sí? Para decir que uno está redondeando. Entonces, bueno, vamos a, a proceder a hacer la verificación. Vamos a hacer dos verificaciones. La primera verificación la vamos a hacer, hacer con el número exacto para verificar que la respuesta es exacta. Entonces, obligatoriamente toca con la fracción. ¿sí? Entonces, tomemos esta fracción y reemplacemos la X con el 30 sobre 7. ¿Sí? En cada lugar en donde aparezca la X. Colocamos paréntesis de ser necesario. ¿sí? Aquí, aquí también. Aquí ponemos paréntesis. Y acá. Listo. Entonces la idea es que verifiquemos que lo que hay de un lado sea lo mismo que lo que haya del otro lado. Bueno, Le voy a enseñar un, un truquito eh, que también utilizo acá en, en, en mi curso de matemática financiera. Eh, para hacer verificaciones así largas y, y que, que uno no quiera. Hacerlas a mano y después simplemente introduciendo esto en la calculadora. Pues bueno, voy a compartir toda la pantalla. Y bueno, vamos a usar la calculadora. Yo utilizo la calculadora de Esmos. este eh, me que Esta página no era la que yo estaba compartiendo, era esta. Ah, listo, listo. Esta calculadora ya se las envió también en el chat. Y pues la idea es que nosotros introduzcamos en la calculadora cada miembro y comparemos. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a introducir el miembro izquierdo. Entonces vamos a escribirlo aquí. Sería 2, abro paréntesis, viene una fracción, 30 sobre 7, cierro paréntesis. Y tenemos que asegurarnos que nos quede exactamente como la tenemos escrita. Menos 1 más abro paréntesis, fracción 30 sobre 7, más 4, cierro paréntesis, y acá me muestra el resultado, también lo podemos volver fracción si le damos aquí a, a esto, este, este botón, y nos dice 111 sobre 7, Pero vamos a escribir aquí la fracción 111 sobre 7. Listo, entonces ahora tenemos que ver que en el otro, en el otro lado también nos dé 111 sobre 7. Le damos aquí Enter y aquí arriba Desmos nos guarda el resultado. Entonces, bueno, vamos a, a verificar. Yo creo que ya de esta manera a ustedes no les da pereza hacer la verificación. Listo, Entonces 30 sobre 7. Ahora estoy verificando, eh, realizando la operación del lado derecho para asegurarme que también me dé 111 sobre 7. Listo, Entonces más 8 menos 5, abro paréntesis, 7, menos 30 sobre 7, cierro paréntesis, y vemos que también nos dio 111 sobre 7, entonces pues la, la cosa pinta bien, y la verificación es correcta, aquí, la verificación es correcta, Bueno, entonces, como para, para terminar de, de cerrar esta parte, vamos a, a también hacer la verificación con el número redondeado para ver qué es lo que pasa. Entonces, para hacerlo, vamos a tomar la ecuación original. Esta parte es opcional, ¿no? pues con el número redondeado. Vamos a escribir aquí. Verificación con la solución x igual 4,29 redondeada, la solución redondeada, vamos a poner aquí, con la solución redondeada x igual a esto, escribimos la ecuación y en cada lugar en donde aparezca la x vamos a introducir 4,29 Y escribimos esto en la calculadora. No me acuerdo. Creo que acá yo no puedo cortar y, y pegar aquí. Ah, sí. Ah, pero no. Ah, sí. Yo aquí puedo cortar y pegar. Y... Pero lo único que tengo que colocar es un puntico aquí donde me aparece la coma. Y listo. en ¿sí? aquí escribí la, la misma operación. La copié. La pegué. Ahí me quedó. Y me arrojó 15.87. Listo. Entonces vamos a registrar acá. 15.87. 87, y tenemos que verificar a ver cuánto nos da el, el otro lado, ¿no? entonces vamos a copiar aquí el otro lado, lo pego aquí, coloco el puntico para coma decimal, y vemos que nos dio 15.9, ¿sí? vamos a escribirlo aquí, aquí. 15,9, 15.9, vamos a escribir aquí, 15,9, listo, entonces como vemos, ambos resultados son diferentes, pero no nos preocupemos, ese es un pequeño desfase que ocurre debido a que nosotros redondeamos en el proceso. Entonces, bien, entonces la verificación eh, redondeando también es correcta, de hecho. Listo. Preguntas. Bueno, no, no hay preguntas, entonces continuemos. Ahora sí, con los sistemas de ecuaciones. Esta parte, pues digamos, si bien no está eh, evaluada como tal en el, en el taller, es importante porque, porque la van a usar, porque nos enseña cómo trabajar con ecuaciones. O sea, en el taller aparecen sistemas, aparecen varias ecuaciones, pero para aprender a resolver varias ecuaciones, necesitamos resolver ecuaciones solitas. Por eso fue eh, todo la, lo que hemos visto en la clase de hoy. Y de paso, pues el primer ejercicio que nos introducía a cómo convertir un problema práctico en ecuaciones. Bueno, entonces, ahora sí, vamos con sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones. Y vamos a empezar con una ecuacióncita. A ver... Entonces, bueno, empezamos con sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Vamos a escribir aquí. Sistemas de dos ecuaciones. O sea, vamos a trabajar dos ecuaciones al mismo tiempo. Y en total van a haber dos incógnitas. En lo que vimos acá arriba, la única incógnita era la X. Ahora vamos a tener dos. ¿sí? Usualmente van a ser denotadas con la letra X y Y. Pero puede ser en realidad cualquier letra. Entonces, ejemplo. Ahí tenemos lo que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay dos ecuaciones. La primera es Y igual 2 menos 3X y la segunda es 5X más Y igual a 8. El objetivo es descubrir cuánto vale X y cuánto vale Y. De tal manera que la solución que uno encuentre, haga que ambas ecuaciones sean verdaderas. Esto es lo importante, que ambas tienen que ser verdaderas. Bueno. Listo. Escribo esto que acabo de mencionar. A ver, ahí está, ¿no? Descubrir cuánto vale X y cuánto vale Y. Entonces vamos a empezar con, con los métodos de, de colegio que, que nos enseñaron, que nos enseñaban en el colegio. Entonces, vamos a comenzar con, un, digamos, con, un, con uno de los que a mí más me gusta, y es el llamado método de sustitución. Vamos a ir aquí. Listo. Empezamos con el método de sustitución. Entonces, tenemos el sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Vamos a escribir, a ver. Entonces, la primera, el primer paso para estudiar este método, de pronto como su nombre lo dice, la idea es sustituir, introducir una cosa en la otra. Es decir, introducir una ecuación en la otra ecuación. Entonces, vamos a hacer esto. A ver, vamos a introducir o sustituir, en este caso, por ejemplo, la primera ecuación en la segunda ecuación. Entonces, ¿cuál es la primera ecuación? En este caso, la que aparece arriba. ¿sí? Entonces, la primera ecuación es Y... Igual 2 menos 3X. ¿sí? Entonces, la idea es reemplazar ¿sí? en la segunda ecuación. ¿sí? Y de ahí el, el título del método, sustituir. Entonces, ¿la segunda ecuación cuál es? Esta de acá, 5X más Y igual a 8. Entonces, vamos a escribirla aquí. 5x más y igual a 8, entonces la idea es reemplazar por ejemplo y, bueno, eh, una observación, no, aquí yo escogí y para reemplazar, pero esto tiene mucha flexibilidad, uno, uno, si uno quiere escoge la x, es como, como ustedes quieran, como resulte más fácil realmente. Entonces bueno, digamos acá yo escogí la y para reemplazar, y aquí la primera ecuación me está diciendo que y es igual a 2 menos 3x, entonces lo que uno hace es, en la segunda ecuación, reemplazar la y, por 2 menos 3X. Entonces esta es la segunda ecuación. Vamos a borrar Y. Abro, abrimos paréntesis. Y cerramos paréntesis. Y adentro de ese paréntesis vamos a introducir. 2 menos 3X. A ver ahí está. Listo. Ahora notemos que en esta nueva ecuación. Que acabamos de conseguir. Solamente aparece una sola incógnita. La X. Ya se nos fue Y. Y esto. Precisamente nos permite utilizar lo que vimos en, en la clase de hoy para determinar cuánto vale X. Bueno, aquí mira acá. Notemos que la incógnita es X. Y procedemos a despejarla. Despe a despejarla. Listo. Entonces tomamos ah, me da esta. X te da 5. Eh, mm, bueno, veamos a ver aquí. Eh, veamos a, veamos a, a ver. Eh, bueno, digamos primero, rompiste los paréntesis, ¿cierto? Ahí no, no pasa nada. Queda quietecito. Sí, señor. Sí, sí. Segundo, sumaste la 5X con este menos 3X. ¿Cuánto te dio? 8. 2x, profe. 2x. Y ahora nos deshacemos del más 2. Está sumando, pasa al otro lado, a restar, ¿sí? Este más 2. Estamos de acá y pasa a restar, menos 2. Simplificamos esa, esa operación, 8 le quito 2, 6. Ay, y ahora... ay me, me olvidé cambiar el signo, profe. Ah, listo, sí, eso es importante, ¿no? Lo que estén sumando pasan a restar, ¿sí? Lo que estén restando pasan a sumar. Suma y resta siempre la vamos a relacionar en ellas con las ecuaciones. Multiplicación y división también, entre multiplicación y división. Entonces, ahora el 2, este 2, como está multiplicado... da es 3, Correcto, correcto. Entonces, pasa a dividir. así, entonces 6 entre 2, pues ciertamente es 3. ¿Listo? Entonces, tenemos que x es igual a 3. Entonces ya determinamos uno de las incógnitas. ¿sí? Ya sabemos que x vale 3. Ahora nos queda descubrir cuánto vale x. ¿sí? Ahora vamos a determinar, perdón, cuánto vale y. ¿sí? A determinar cuánto vale y. Entonces, ya, ya pasamos lo más eh, elaborado, digamos. Ya sabemos cuánto vale X. Para saber Y, vamos arriba y buscamos cualquiera de las ecuaciones. ¿sí? Yo, yo recomiendo que ustedes tomen, como vamos a buscar cuál es Y, tomen la ecuación que tenga más sencillo el valor de Y. Por ejemplo, la, eh, la primera ecuación nos está diciendo que Y es igual a 2 menos 3X. O sea que acá simplemente reemplazamos la X y de una vez sabemos cuánto vale Y. Entonces, no, lo, no nos vamos a complicar la vida tomando la segunda, porque en la segunda tendríamos que hacer algún despeje. Ya en la primera tenemos de gratis cuánto vale Y. Pues, la tomamos, la ponemos acá, y reemplazamos. Sí, reemplazamos X por 3. Valga la redundancia de escribir varias veces X igual a 3, pero bueno. <risa> Listo, entonces reemplazamos X igual a 3. Aquí. A menos 7, profe. Correcto. Menos 7. Menos 3 por 3 es 9, queda un menos 9. Y 2 menos 9 es menos 7. Listo. Menos 7. Y ya, listo. Terminamos. Conclusión. Por lo tanto, X vale 3, y Y vale de menos 7. Listo. Esa es... Eh, como esto es la solución de, una, de un sistema de ecuaciones utilizando el método de, de sustitución. Eh, solamente queda una cosita importante y es la verificación. ¿sí? Vamos a hacerla. Verificación. Pues para hacer verificación, vamos arriba y tomamos la primera ecuación. El primer sistema, porque estamos en sistemas. Listo. Lo colocamos acá. Y la idea es reemplazar la X y la Y por las soluciones que tenemos. Bueno, vamos a hacerlo. Importante verificar ambas ecuaciones. Reemplazamos la x eh, por el 3 y la y, la, la y por la x por el 3 y la y por el menos 7. Listo. Entonces, en ambas ecuaciones, ¿sí? aquí en la de arriba y en la de abajo también. x por el 3. Importante poner paréntesis porque si no, esto va a parecer un. 53 y en realidad es 5 por 3 y da 15. Acá también. Al hacer la verificación tenemos que asegurarnos que ambas ecuaciones son correctas. Ojo, esto es importante porque la idea es encontrar una solución que haga que ambas ecuaciones sean verdaderas al mismo tiempo. Hay casos en donde uno se equivoca en alguna parte y la primera ecuación nos da verdadera, pero resulta que la segunda no. Y uno se confía porque la primera dio verdadera y no hace la segunda. Y bueno, ahí comete uno el error. Por eso, entonces, siempre vamos a hacer verificación con todas las ecuaciones que tenga el problema. Entonces, en este caso, arriba, ahí ciertamente, ahí se ve que la de arriba es verdadera, ¿no? Dos menos Acá tenemos menos 7, de 2 menos 9, pues también da menos 7. Entonces, listo. Igual hacemos la otra. 5 por 3 da 15. Y acá rompo paréntesis. 15 menos 7, pues también es, 15 menos 7 es 8. Y listo, ambas ecuaciones nos dieron verdaderas. Noten que arriba pues me dio menos 7 y abajo me dio 8. Eso no importa, pueden ser diferentes. ¿sí? Lo importante es que lo que está en el miembro izquierdo de cada ecuación es lo mismo que lo que está en el miembro derecho. ¿sí? Menos 7 acá, menos 7 acá. 8 acá, 8 acá. Listo. La verificación es correcta. ¿Listo, listo? ¿Preguntas? No, profe, está muy entendible. Sí. Apenita para los ejercicios que va a dejar. <risa> Ahí está, ya, ya pueden ir avanzando el taller. Lo, el primer punto ya lo, desde ya lo pueden ir haciendo, no, no les coja el tiempo. Pueden usar la calculadora para hacer las verificaciones. Como les parezca mejor. Como les parezca mejor. <ríe> eh, bueno, ya quedan 20 minuticos. Entonces, bueno, digamos aquí la, la idea del, del, de la clase de hoy. Bueno, yo sabía que la regla de Cramer no alcanzábamos a verla realmente. ¿no? Lo coloqué aquí porque, bueno, por colocarla. Pero en realidad esta, pues, no la alcanzábamos a ver hoy. Eh, ya vimos, pues, ecuaciones lineales. Acabamos de ver el método de sustitución. Vamos a ver en lo que queda el método de igualación. Este sí lo dejo de tarea, siempre lo dejo de tarea. Listo. Eh, la idea no es que ustedes se llenen de métodos, no. es que utilicen lo que más les gusten, lo que les parezca más fácil. Entonces, por lo general, lo más fácil es lo que más llama la atención son el de sustitución y el de igualación. Igual, si quieren solamente con sustitución, pues solo con ese. ¿sí? Eh, la próxima clase si vemos el, la regla de Kramer que involucra determinantes y también ustedes decidirán si les gusta más la regla de Kramer. Bueno, pero listo, eso será la próxima clase. Entonces bueno, eh, terminemos la clase de hoy con eh, igualación. Bueno, a ver. Bueno, entonces vamos a colocar aquí. Método de igualación. Por acá a ver si tengo, una, tengo un sistema de ecuaciones para que resolvamos. Bueno, yo creo que vamos a, a resolver el mismo que acabamos de hacer pero con el, con el método de, de, de igualación para que ustedes decidan cuál les gusta más. ¿sí? Entonces, este mismo. Ya sabemos cuáles son las soluciones. Ya sabemos que X vale 3 y Y vale 7. Pero vamos a utilizar igualación. Entonces, la idea, digamos, la idea de, del método de igualación es igualar, básicamente, como su nombre lo dice, igualar. ¿sí? Entonces, es despejar una misma incógnita En ambas ecuaciones. ¿sí? Esta es la idea. Una misma incógnita en ambas ecuaciones. Normalmente uno escoge la incógnita más sencilla. ¿Cuál es la más sencilla? La que no tenga coeficientes. La que tenga coeficientes más pequeños. Entonces uno mira estas ecuaciones. Y uno mira, la, uno ve la Y. Y la Y no tiene coeficientes. Uno ve X y tiene un menos 3. Aquí abajo también. Y no tiene coeficientes. Y X tiene un 5. Entonces ahí la más sencilla es el 5. Es la Y, perdón. Eh, igual, esto es recomendación, ¿no? En teoría uno puede despejar cualquiera. Listo. Entonces, despejamos, despejamos Y, ambas, ¿sí? Despejamos Y. Entonces, bueno, notemos que la primera ecuación ya tiene de gratis despejado Y. ¿sí? Y es igual a 2 menos 3X. Pero la segunda, pues, no lo tiene de gratis. Sin embargo, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, en la segunda vimos, ándale. Listo. Despejamos Y en la segunda, simplemente nos deshacemos del 5X, está sumando, lo quitamos de ahí y lo pasamos al otro lado a restar. ¿sí? Números, expresiones que estén sumando pasan al otro lado a restar. Y de esta manera la Y nos quedó solita. ¿sí? Si la y tuviera un 5, por ejemplo, ese 5 lo pasamos al otro lado a dividir, pero en este caso pues está solita, entonces la dejamos así. Listo, entonces ya tenemos despejadas ambas ecuaciones, la primera y la segunda. Ahora procedemos a lo que dice el método igualar, ¿sí? Igualamos. ¿Qué igualamos? Acá arriba la primera nos está diciendo que y vale 2 menos 3x, y la segunda nos está diciendo que y vale 8 menos 5x. Entonces, lo que en realidad tenemos es que 2 menos 3x es igual a 8 menos 5x. ¿Sí? O sea, si y es igual a esto y también a esto, entonces significa que estas cosas son iguales, ¿no? Si Pedro tiene la misma altura que Juan y Marcos, entonces Juan y Marcos pues tienen la misma altura. Bien, entonces tenemos esta ecuación. Y ahora démonos cuenta que esta ecuación tiene una sola incógnita, que es la x. Estamos en una situación parecida a la del método de sustitución. O sea, ya se nos fue la incógnita y. Ahora despejamos x con lo que vimos en la primera parte de esta clase. Eh, la x la colocamos en un lado. Por ejemplo, este menos 5x, como está restando, lo borro y lo escribo en el otro lado, sumando más 5x. Este 2 como está sumando, y no tiene x, lo paso al otro lado, a restar, queda menos 2. Simplificamos. Entonces, menos 3x más 5x, esos son 2x. ¿Listo? Tengo 5 euros, debo 3, entonces me quedan 2 euros. 8 menos 2, eso es 6. Nos deshacemos del 2, pasa al otro lado a dividir, y ya, ya sabemos que la cosa pinta bien porque pues, 6 entre 2 es 3. Y pues ya nosotros sabíamos que la, la solución de este sistema era X igual a 3. En X, ¿no? Y ahora calculamos Y. ¿sí? Para calcular Y también es muy sencillo. Vamos a las ecuaciones que tenemos despejadas y tenemos dos alternativas. O tomar esta o tomar esta otra, ¿sí? Vamos a tomar la segunda, pues, porque ya en, en el ejemplo anterior tomamos la primera. Pero es cualquiera de las dos. ¿Listo? Entonces, tomamos esta y reemplazamos la x por el 3. Listo. Desarrollamos esto. A ver. 5 por 3 es 15. Ahí queda un menos 15. A 8 le quito 15 y eso nos da menos 7. Y, pues, eso realmente no nos asombra porque ya sabíamos que la solución es x igual a 3 y y igual a menos 7. Listo. Listo, listo. Entonces, eh, en esto consiste el, el método de, eh, de sustitución, de igualación, perdón, de igualación. Preguntas. ¿Preguntas, preguntas, dudas? No, profe. Vamos a resolver un ejercicio. Por aquí tengo... va, Tengo uno, este vamos a resolver este. Un ejercicio práctico y para de una vez irnos... Si ustedes ya revisa, revisan el taller se darán cuenta que ahí los dos últimos ejercicios pues, son prácticos. Tienen que ver con una, un ejemplo de aplicación a, a microeconomía. Y pues la idea de esos ejercicios es que ustedes pues vuelvan palabras a ecuaciones. ¿okay? Entonces vamos de una vez resolviendo un problema práctico que involucre ecuaciones. Pero bueno, ejercicio. Listo, aquí está. Ejercicio, pero bueno, yo creo que para que nos alcance el tiempo vamos a resolverlos eh, juntos, vamos a hacerlo juntos mejor. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, ¿qué dice? Hemos comprado tres canicas de cristal y dos de acero por 1,45 euros. Y ayer, dos de cristal y cinco de acero por, ah, bueno, aquí sí va la coma, ¿no? Para, para separar ideas. ¿Listo? Y ayer, 2 de cristal y 5 de acero por 1,7 euros. Determinar el precio de una canica de cristal y de una canica de acero. Listo. Este es un ejemplo en donde podemos aplicar los sistemas de ecuaciones. De pronto se puede resolver eh, por tanteo o mentalmente. ¿sí? De pronto. ¿sí? Pero la idea ahora mismo es resolverlo con con sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, vamos a ir, a ir escribiendo a ver cómo sería la solución. Entonces, lo primero es fijar cuáles son las incógnitas. ¿sí? Yo creo que acá, pues, ciertamente dice determinar el precio de una canica de cristal y de una canica de acero. Entonces, esas son las incógnitas. Precio, canica de cristal. Precio, canica de a cero. Listo. El par de incógnitas. Y bueno, ¿qué más tiene este ejercicio? A ver, dice, hemos comprado tres canicas de cristal y dos de acero por tanto. Y ayer dos de cristal y cinco de acero por tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a denotar con la letra X el precio de las canicas de cristal. Y vamos a denotar con la letra Y el precio de las canicas de acero. ¿sí? Entonces, eh, entonces surge la pregunta, ¿no? Si yo compro 20 canicas de cristal, ¿cuál sería la expresión algebraica que me dice cuánto cuestan 20 canicas de cristal? Lo mm. Adelante, adelante, ¿no? ¿Qué multiplicar, profe? Por la X, ¿sí? O sea, si yo sé que una canica vale X, ¿sí? Eh, determinar el precio de una canica, precio a precio canica, ¿sí? Cuando digo acá precio canica me refiero, precio de una canica de cristal, ¿sí? Precio de una canica de acero, o sea, una canica vale X. Si yo, me preguntan cuánto valen 20, entonces sería 20X, me preguntan 30, serían 30X. ¿sí? Porque pues es lo que uno hace, ¿no? Si yo sé que una canica vale, vale un euro, entonces 30 me costarán 30 euros. 30 por uno. Y así, ¿no? Entonces la idea es utilizar eso para convertir la primera parte de este enunciado en una ecuación. ¿Sí? Vamos, vamos, voy a subrayar la primera parte que necesitamos volver a ecuaciones, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? Hemos comprado tres canicas de cristal y dos de acero por 1,45 euros. ¿Cuál es la ecuación que me modela esa frase? bueno, los ayudo un poquito porque ya se me está, se está acabando el tiempo de la clase entonces la idea es que si hemos comprado tres canicas de cristal esas canicas me, nos habrán costado 3x ¿sí? vamos a escribirlo acá abajo compramos tres canicas de cristal, ¿cuánto me costaron esas tres canicas? 3x ¿sí? multiplicamos por 3 el precio de una canica y además también me están diciendo que también compramos 2 de acero entonces, los 3x que me costaron las tres canicas, le tengo que sumar 2y. Dos veces lo que cuesta una canica de acero. 2y. Entonces, ahí tenemos la expresión 3x más 2y, que me estaría diciendo lo que nos gastamos el, ese día. Y acá me están diciendo que esa vez nos gastamos 1,45 euros. Entonces, esto es igual a 1,45. Y ahí tenemos entonces la primera expresión, la primera ecuación. Ahora, procedemos a hacer lo mismo con la segunda oración que está aquí, ¿no? Que dice, y ayer, 2 de cristal y 5 de acero por 1,7. ¿Cómo sería entonces? 2x y 5y. Más 5y. ¿Es igual? 1, 1,7. Exacto. Y ya entonces eh, interpretamos el problema. Ya lo volvimos matemáticas, ecuaciones. Ahora procedemos a, a practicar las técnicas que, que vimos para, para determinar cuánto vale X, cuánto vale Y, y eso nos dirá los precios de las canicas. Bueno, eh, listo. Eh, es usual colocar eh, una llave cuando uno, uno quiere representar sistemas de ecuaciones. Vamos a colocarlo, que es pues lo que hemos, he venido utilizando hoy. Ven aquí. Entonces, Eh, a ver, eh. Listo, entonces este par de ecuaciones que tenemos acá, las, las solemos, en matemática, las, las solemos escribir así. utilizando que tenemos que encontrar el valor de X y, y al mismo tiempo. Entonces, primera pregunta, ¿qué método quieren utilizar? Sustitución o igualación. El primero o el segundo. <ríe> da lo mismo, da lo mismo realmente. Se multiplica el el uno el uno punto cero cinco así. Ah, Eso cero 0.35 eh, eh, hola hola camilo eh, bienvenido bueno, ya vamos ya vamos terminando pero bueno, acá queda la grabación eh, bueno digamos así todavía intentando descubrir la respuesta por, por adivinar pues no, no no se puede tocaría pues sería complicado ¿no? entonces bueno yo digo Utilizar por ejemplo sustitución ¿sí? por ejemplo ¿sí? sustitución sustitución reemplazamos una ecuación en la otra entonces por ejemplo despejamos x en Perfecto. la en la primera en la primera por ejemplo entonces tomamos la primera es Y bueno, la idea es que la X quede solita. Entonces, nos deshacemos de este 2Y que está sumando. Lo pasamos al otro lado a restar. Pues, lo, lo quitamos. Y pasa al otro lado a menos 2Y. Okay? Yeah. Listo. Nos deshacemos de este 3. El 3 está multiplicando. Pasa al otro lado. A dividir, ¿sí? Dividir. Importante acá... Observación, el 3 va a pasar a dividir, pero tiene que dividir todo lo que esté del otro lado. Todo. Entonces, noten que aquí coloco la barrita de división en todo el 1,45 menos 2y. Tiene que ser así. Es un error que, que solemos cometer de únicamente dividir el, la primera expresión. No, tiene que ser todo, todo. La barra de división abarca todo lo que esté del otro lado. Listo. Ahora, reemplazamos. X en la segunda ecuación a la segunda seguimos y reemplazamos X, no noten que acá aparece la X la borramos y colocamos unos paréntesis y adentro de esos paréntesis colocamos el resultado que conseguimos aquí ver, pegamos esto, así listo, ahí está y ahora tenemos una ecuación cuya única incógnita es la Y. ¿eh? Tenemos que únicamente aparece la Y y la resolvemos con lo que vimos en la primera parte de la clase. ¿Listo? Entonces, rompemos paréntesis, eh, utilizamos la calculadora, no, si, si toca no hay ningún problema. Entonces, bueno, procedemos a romper estos paréntesis de aquí, los quitamos, y como afuera hay un 2, vamos a multiplicar por 2 cada expresión que esté adentro. Listo. Entonces, 1,45 multiplicado por 2, ¿cuánto es? 2,9. Este 2 multiplicado por este 2, o menos 2 multiplicado por 2, eso es menos 4. Listo. También de una vez, hagamos esta división entre 3 para que no nos martiricemos con las fracciones ni nada de eso, ¿no? Entonces la idea es que, esta división entre 3 tiene que afectar el 2,9 y el menos 4. Entonces, en el siguiente renglón, colocamos, a ver, borramos esto y escribimos 2,9 dividido 3. Pues 2,9 entre 3, eso da... Eh, aquí la solución va, empieza a ser aproximada, ¿no? 0,97. Voy a redondearlo. ¿Listo? Menos... 4 dividido 3, eso es 1,33. Voy a poner 1,33. Ojo, porque aquí estamos redondeando, entonces si queremos hacer la verificación, los resultados también van a estar redondeados y aproximados. Listo, entonces bueno, yo creo que ya nos quedó un poco más amigable, ya nos decidimos de las fracciones, ya no nos vamos a ma matamos la vida con eso, y pues utilizamos la calculadora para sumar los números decimales. Entonces, reducimos. Aquí aparece la Y en dos partes, entonces la sumamos. Por este lado tengo menos 1,33 y por este lado tengo 5. Entonces, lo simplificamos. A ver, ¿cómo sería? Eh, a 5 le quito 1,33 y eso se convierte en 3,67. Este 0,97 está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Espérenme aquí que voy un poquito rápido porque ya se me acabó la clase y de pronto ustedes tengan otra, ¿no? Entonces, bueno, lo pasamos a restar. Listo, quedó así. Entonces, con la calculadora operamos 1,7 menos 0.97. Eso se convierte en 0,73. Listo. Y por último, nos deshacemos del número que está multiplicando la incógnita. Este está multiplicando, pasa al otro lado. A dividir, esto pasa acá, a dividir, 3,67 y pues con ayuda de la calculadora descubrimos cuánto vale Y y esto nos dará el precio de, de las canicas, no me acuerdo, era de las segundas. Bueno, entonces 0.73 entre 3.67, eso es 0, eh, bueno, esto lo, si yo lo redondeo esto me queda en 0,2 aproximadamente, ¿sí? entonces listo, entonces lo que eso me está diciendo es el precio de la de, de, de, el valor de Y, y Y acá arriba era las canicas de acero, ¿no? entonces ya tenemos el precio de las canicas de acero, entonces el precio de las canicas de acero es 0,2 euros A ver, por acá no tengo el símbolo del euro, me lo copio por aquí Listo, ya vale 0,2 euros. Pero pues terminemos, ¿no? Todavía nos falta el valor de X, ¿sí? Entonces determinamos X. Entonces para hacerlo vamos arriba y buscamos la ecuación que tiene X despejado, que sería esta de aquí. Siempre la vamos a tener disponible porque es parte del método, ¿sí? Aquí tenemos X despejada. Entonces tomamos esta ecuación, la introducimos aquí, Reemplazamos la Y por el 0,2. Desarrollamos esta operación. Esto lo podemos introducir en la calculadora. ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo eh, paso por paso. Digamos, sería multiplicar el, el 2 por el 0,2. Eso me da 0,4. Luego hacemos esa resta que hay arriba. 1,45. Le quito 0,4. Eso me da 1,05. Y dividimos 1,05 entre 3. Eso se convierte en 0,35. Listo. Entonces, precio de las canicas de... Ahora no me acuerdo de que eran de hierro. De cristal. Listo. De cristal. Es 0,35 euros. Listo, bueno, alcanzamos a, a terminarlo. 7.59, ya me estaba pasando. Perdónenme acá que lo expliqué un poquito rápido, pero era para, para terminarlo. Bueno, entonces, ven la grabación, lo, lo pueden eh, pausar un poquito más. Entonces, bueno, acá tenemos, falta queda pues de tarea hacer la conclusión. ¿no? Precio de las canicas de acero es de 0.2 euros y precio de las canicas de cristal, 0.35 euros. Bueno, eh, preguntas. Y ahorita tengo tutoría, recuerden, eh, pero, pronto, pero pronto ustedes sí tienen, tienen clase. Sí, profe, tenemos clase ahorita. Listo, bueno, entonces eh, dejemos hasta aquí. Yo estoy pendiente de cualquier cosa que necesiten. Eh, los invito para que vayan revisando el taller número dos. Ya pueden avanzar en el primer punto que vayan interpretando los problemas del, de los últimos dos eh, y pues cualquier cosa estoy disponible ahorita les envío esta presentación profe, la la clase queda cargada enseguida o la carga durante la, del, del, de lo que resta de la noche enseguida en, en ah. cinco minuticos en cinco minutos aparece cargada dale profe, gracias. bueno gracias ricardo entonces judy camilo y, y lady lady que se, que se de ahorita bueno, tengan feliz noche Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias.